Que de nuevo chicos, el Structure Deck de Soul Soulburner acaba de salir Y por si ustedes tienen la duda, si sí se puede armar algo bastante decente Con tres estructuras únicamente Entonces sin más preámbulo vamos a empezar con el Profile No olviden que si ustedes desean obtener eh, su tercia de estructuras es de Soulburner, pueden eh, adquirirlas en la tienda de Battle City Coatzacoalcos Hacen envíos a toda la República Mexicana, manejan Mercado Envíos Que pues son los envíos a través de Mercado Libre, su compra está segura Y la verdad está 100% eh, recomendada la tienda Entonces sin más cregar, pues ahora sí, vamos a empezar con el Profile Jugamos triple Salaman Great este, esta, esta simplemente es muy buena a decir, ¿verdad? Si un monstruo Salaman Great es mandado a nuestro cementerio, podemos invocar esta carta de manera especial de nuestra mano. Si esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos mandar al cementerio una carta Salaman Great de nuestro deck. Que no sea gaseala Entonces eso está bastante chido La verdad es un monstruo muy bueno Es monstruo nivel 3 Que se invoca de a gratis Cybers de fuego Y por supuesto Salaman Great. Entonces la verdad Muy muy bueno el monstruo También jugamos triple Salaman Great Spinny Este sujeto cae porque cae eh, Si controlamos otro monstruo Salam Bueno una carta Salaman Great Podemos descartar esta carta Y seleccionar eh, una, un monstruo en el campo para hacer que gane 500 de ataque hasta el fin de este turno Si esta carta está en nuestro cementerio eh, y controlamos un monstruo Salaman Great que no sea Spinny Podemos invocarlo de manera especial, entonces se descarta muy fácil y se invoca de manera especial el cementerio Únicamente controlando otro Salaman Great, así que como les dije, cae porque, eh, porque cae también jugamos triple Salaman Great Fall. Este sujeto está bastante chido, a decir verdad. Eh, si un monstruo Salaman Great, excepto Salamangreat Fall, es invocado de manera normal o especial, podemos invocar esta carta de nuestra mano de manera especial. Eh, podemos mandar al cementerio una carta Salaman Great de nuestro campo o de nuestro... O de nuestra mano. Y seleccionar una magia o trampa colocada que controle el oponente. Para evitar que esa carta sea activada por el resto de ese turno. Entonces básicamente nos ayuda a protegernos un poquito del back row. Y eso está a decir verdad bastante chido. Jugamos triple salamangrate Foxy. Ese sujeto siempre me ha gustado. Es bastante bonito. Con esta carta es invocada de manera normal. Podemos excavar las primeras tres cartas del tope de nuestro deck. Y añadir una carta Salaman great excavada. Eh... Si esta carta está en nuestro cementerio y una magia boca arriba eh, está en el campo, una magia o trampa boca arriba está en el campo, eh, podemos descartar una carta Salaman Great e invocar esta carta eh, de manera especial y luego destruir una carta o magia en el campo. Una carta magia o trampa en el campo. Entonces está bastante chido. También se invoca de manera especial muy fácilmente del cementerio. Y además nos quitamos una magia o trampa al campo. Entonces eso está bastante, bastante bueno eh, también. Jugamos dos Salaman Great Mole, este está bastante chido pero no lo suficiente para ir a 3 eh, durante nuestra main phase invocamos un monstruo eh, a través de link Podemos invocar esta carta de manera especial de nuestra mano a una zona donde apunte ese monstruo Si no controlamos monstruos podemos desterrar esta carta de cementerio Luego seleccionar 5 cartas a la manguereta de nuestro cementerio Revolverlas en el deck y robar 2 cartas Entonces invoca bastante fácil por así decirlo y nos hace robar Pero más de uno en mano es un brick bastante feo Así que pues nada más de eso Jugamos también dos Salaman Great Falco, otra carta increíble a decir verdad. Esta ya existía y siempre me había gustado, pero el Salamangreid como tal antes de este Structure era basura. Eh, si esta carta es mandada al cementerio, podemos seleccionar una magia o trampa Salaman Great en nuestro cementerio y colocarla directamente en el campo. Si esta carta está en el cementerio, podemos seleccionar un monstruo Salaman Great que controlemos, eh, regresarlo a la mano y si lo hacemos invocar esta carta de manera especial. Así que también está bastante chido. Pero a más de 3... A más de 2, perdón, no la veo. Jugamos por último un Salman Great Mir. Porque no está del todo mal. Si esta carta es añadida a nuestro deck a la mano, excepto por robo, podemos revelar esta carta e invocarla de manera especial. Si esta carta está en nuestra mano, podemos descartar otro, otra carta Salman Great y invocar esta carta de manera especial de nuestra mano. La, ver, la verdad, está bastante bueno. Si quieren jugarlo a dos, pueden jugarlo a dos. Pero por cuestiones de espacio, únicamente lo voy a jugar a uno. No está... Tan eh, difícil Tenerlo en mano por así decirlo Así que aún no lo considero eh, Más que suficiente Ahora sí ya para acabar con los Salaman Great Jugamos eh, un Salaman Great Foxer Que eh, Mientras tengamos Tres o más monstruos Salaman Great en nuestro cementerio Podemos mandar esta carta de nuestra mano al cementerio Seleccionar un monstruo Salaman Great Link en nuestro cementerio Y una carta que controle Una carta magia o, o trampa que controle Nuestro oponente, regresar el target link al cementerio del cementerio del extra deck. Y si lo hacemos, destruir la carta eh, magia o trampa que seleccionamos. Eso está bastante padre. Si esta carta está en el cementerio y una carta en la zona de magias o trampas del oponente es destruida, podemos invocar esa carta de manera especial en posición de defensa. Entonces, básicamente, su efecto lo podemos aplicar de la mano y se va a invocar de todas formas porque destruimos. Entonces, eso está también bastante padre. Por monstruos que no sean Saruman Great Únicamente vamos a jugar otros dos Va a ser True King, Este sujeto simplemente es muy bueno Jugamos puros monstruos fuego Está ponchadito, tiene 2,900 Invoca de manera especial destruyendo dos monstruos fuego O bueno, a dos monstruos en nuestra mano Incluyendo al menos un monstruo fuego Y si los dos monstruos que destruimos fueron fuego eh, Podemos desterrar un monstruo que controle a nuestro oponente Sin hacer target Entonces eso está bastante, pero bastante padre Así que, eh, vamos a jugarlo a 2 porque simplemente nos iba a quitarnos cosas del oponente y está bastante ponchadito también por supuesto vamos a jugar la mejor reprint del deck y básicamente la razón por la que varios van a comprar el deck la ash blossom que la vamos a jugar a tres ahora sí chicos ya no hay excusa la ash la juegan a tres sí o sí jugamos triple salaman great circle esta carta es un buscador y además protege muy bien a los salaman greats una carta maravillosa eh, podemos añadir de nuestro deck a la mano una carta salaman great cosa que está eh, perdón un monstruo Salaman Great. esto está bastante chido Y además de eso, eh, tiene Un efecto alterno Por así decirlo, no podemos activar los dos Solo podemos activar uno, seleccionamos Un monstruo Salaman Great eh, Que fue invocado Utilizando un monstruo con su mismo nombre Y eh, lo, hace, lo, in, lo hacemos inafectado Por efectos de monstruos por el resto Del turno, entonces lo protege, es un una magia rápida, entonces tiene que ir a 3 sí o sí. buscadora y protectora, por supuesto que es una magia estúpidamente buena Jugamos triple Wheel of the Salaman Great, esa carta básicamente nos permite estar spameando Monstruos Salaman Great de nuestra mano Así que también vamos a jugarla a 3 porque está muy chida Jugamos doble Salaman Great sanctuary no juego 3 porque siento que 3 es mucho, de por sí ya tenemos bastante para buscarlo Pero por cualquier cosa vamos a jugar 2 Salman Santuary básicamente es la que hace la magia Ya que eh, permite que un monstruo Salaman great pueda invocarse utilizando otro monstruo Salaman great eh, con el mismo nombre sin usar más materiales para su Link Summon. Entonces eso está bastante chido y es la razón principal por la que jugamos esta cosa. Por último jugamos un Salaman great Claw que básicamente es para que nuestro oponente, para que nuestro monstruo equipado no pueda ser destruido por batalla ni efectos, haga piercing damage y si el monstruo equipado es un monstruo Link eh, Puede atacar tantas veces igual a su link rating. Entonces, eso está bastante chido, a mi opinión. Así que vamos a jugarla a uno al menos. Por el lado de las trampas. Vamos a jugar mucho al control también. Vamos a jugar triple Ghost en Match. Una trampa bastante exquisita. Varios decks simplemente no pueden quitársela. Y es game tan pronto la activan. Entonces vamos a jugar triple Ghost en Match. Porque, pues ¿por qué no? ¿Verdad? También vamos a jugar triple Salaman Great Roar. Porque. Simplemente una counter que nada más se activa por tener un monstruo Salaman Great. Eh, link está bastante Bastante puerco así que Vamos a jugarla a 3 y se puede recolocar Si invocamos un monstruo Link utilizando Un monstruo con su mismo nombre como material Entonces básicamente tenemos 6 negaciones al, a lo largo Del duelo así que está bastante bien Y por último jugamos doble Salaman Great Rage porque está bastante chida Pero quiero mantenerme en el Límite en el, en el de 40 cartas Entonces esta básicamente nos permite Destruir cartas del oponente a lo estúpido Porque Podemos eh, mandar un monstruo Salamangrate boca arriba que controlemos o de nuestra mano al cementerio, seleccionar una carta que controle el oponente y destruirla La otra que podemos hacer es eh, si controlamos un monstruo Link Salamangrate eh, que fue invocado de manera especial utilizando un monstruo Salamangrate con el mismo nombre Ya saben, eh, podemos seleccionar, podemos seleccionarlo a él y luego destruir cartas del oponente igual al Link eh, rating que tiene ese monstruo Salaman Great. Entonces está bastante chido Y pues nada más que regar Para el extra deck No hay mucha ciencia, vamos a jugar eh... Triple Salamangreit Mirage Stalio Porque es un monstruo bastante bueno Se hace con dos monstruos eh, De nivel 3, está bastante padre Es bastante fácil de hacer y tiene un efecto bastante bueno Podemos acoplar material, invocar de, Desde nuestro deck un monstruo Salaman great en posición defensa Pero no podemos activar efectos de monstruos por el resto Del turno que no sean monstruos de tipo fuego Cosa que no nos importa realmente porque Todos los monstruos del deck son monstruos De tipo fuego, si esta carta es mandada Al cementerio como material para la invocación Link de un monstruo Salaman great, podemos seleccionar un un monstruo en el campo y regresarlo a la mano. Entonces, eso está bastante padre también. Jugamos dos Salaman Great ¿Vale Linux? ¿Vale links vale links Sí, así se dice, creo. ¿Vale links Entonces. Este sujeto se invoca de manera especial únicamente con un monstruo Cybers de nivel 4 o menor. Cosa que está bastante, eh, bastante chido. Cuando esta carta es invocada por Link podemos añadir de nuestro deck de a la mano una Salaman Sanctuary. Que es el campo que nos permite hacer toda la chamba. Entonces eso también está bastante bien. Y si un monstruo Salaman Great fuera a ser destruido por batalla de efecto, simplemente desterramos esta carta del cementerio en su lugar. Así que también está muy padre. Jugamos también triple quimera. Pues porque no, ¿verdad? Vamos a jugar a 3 todo lo que viene en el structure. Eh, al menos por parte del extra D. Jugamos también Triple Flame Administrator. Que simplemente va a ponchar todavía más a nuestros monstruos. Eh, salaman Great y Links Fuego en general. Y por último jugamos Triple salaman Great Hit Leo. Que eh, con este arte bastante bonito. Y con ese. Eh, con ese arte. Con ese. Con esa rareza también le queda perfecto. Eh, si esta carta es invocada por Link, podemos seleccionar una carta que controla nuestro oponente en su zona de magias y trampas y regresarla al deck. Una vez por turno durante nuestra main phase. Si esta carta fue invocada por Link utilizando un monstruo Salaman. Bueno, un Salaman Great Hit Leo como material. Podemos seleccionar una, un monstruo boca arriba en el campo y un monstruo eh, en nuestro cementerio. Y el ataque del primer eh, objetivo se vuelve el ataque del otro. Eh, del otro que seleccionamos en nuestro cementerio Cosa que está bastante bien hasta el fin del turno Entonces, nada más que agregar La verdad, un link bastante, bastante Aprovechable Eso es todo por parte del profile Del día de hoy, ni siquiera tiene micas así Saliendo de la estructura, les armé pues, este, les armé su deck con 40 cartas, bastante bonito, bastante decente, a decir verdad, tiene mucho control, tiene muy buenas cartas, tiene ventajas como una counter estúpidamente fácil de utilizar, eh, que, se que se recicla muy fácil, tenemos también destrucciones masivas, tenemos Ghost in Match, tenemos eh, Disruptors, tenemos también maneras de quitarnos monstruos del oponente entonces la verdad el deck está bastante bueno para hacer un deck que se arma con tres estructuras está bastante decente y puede poner en varios aprietos al oponente no olviden que si ustedes quieren comprar su eh, estructura de Soul Burner o quieren comprar su tercera estructura de Soul Burner pueden comprarlo en la tienda de Battle City Coachacuelcos utilizan envíos a través de mercado envíos que es básicamente envíos y compras hechas a través de mercado libre por lo que su compra y su dinero estará seguro hacen envíos a toda la República Mexicana y pues nada más se los